pero defendió la justicia esos carajos deberían darle dos tiros, dos tiros pan coño no importa la edad Y si viene uno papá, dos tiros a los papás y creo en Dios pero no creo en mucha mierda que me hablan para convertir mi fe y mi creencia en un hombre blandito y cuando Jesucristo decía eso hay que interpretarlo cuando Jesucristo decía que puso la mejilla para que le dieran el otro lado, Cristo lo que andaba era buscando la justificación de su condena injusta, de que ellos entendieran, que los romanos entendieran, que su problema no era el conflicto físico contra el imperio romano, Cristo se dejó dar esa galleta eh, para mandarle un mensaje miren, eh, eh, ustedes me están provocando físicamente, yo soy Dios y puedo mandar a buscar un ejército y romperle la nalga a ustedes. Pero yo vengo con otra misión, yo vengo realmente primero a hacerle ver a ustedes que la guerra mía no es de este mundo. Pero quieren traducirnoslo a nosotros, que nosotros seamos pendejos, que nos den un lado, eh, una galleta en un lado de nosotros, de que porque Cristo, no, Cristo fue otra cosa, fue otro mensaje. Cristo mandó otro mensaje, fue otro mensaje que él mandó. Esa, estos carajos que le robaron a la profesora, de que, que eh, le robaron la cartera, vamos a ponerle la otra cartera para que ellos se lleven, no, no, no, no, dos tiros, coño, dos tiros para que no crezcan. Porque decía Fidel Castro, yo prefiero matar un delincuente y no un delincuente matar 10. Entonces yo eh, eh, decía Fidel, la frase era, Fidel decía, yo mato 10 delincuentes. Porque 10 delincuentes son capaces de matarte 100 gente. Entonces vamos a matar 100, 10, 10 delincuentes. Entonces realmente eh, si alguien encuentra documentos con el nombre de la profesora Dolores Ten no va a ser un favor, porque señores, no solamente fue el dinero que se llevaron, es la incomodidad de buscar cédula, de buscar tarjeta, de buscar... Yo encontré esa profesora hoy, realmente llena de tristeza. Hay una llamada. Entonces, esa situación, esta flojedad esta actitud, esta democracia floja, por eso yo no creo en Luis Abinader. ¿Por qué? Porque Luis Abinader no es la democracia, Luis no es el sistema. no es un individuo que hasta está haciendo la vaina bien. Pero en política, si no hay un sistema fuerte como en Singapur, si no hay una actitud realmente política como el presidente del Salvador, si no hay una actitud eh, política como el presidente Duterte aplicando... La, para fortalecer el sistema, aquí nosotros cada día estamos más flojos. Puede ser que Luis tenga intenciones, pero no veo dureza en el sistema. No veo fortaleza en el sistema y Luis por sí solo. Lo único que serviría Luis es para reelegirse. Lo que le pasó al PLD, el PLD Juan Bolo que intentó fue crear un sistema no corrupto, no un Luis, no un Danilo Medina. Juan bono trabajó esa vaina para crear un Danilo Medina. Flojo, un hombre que incentivaba, o un Leonel Fernández que con un maldito lenguaje, bien florido, bonito, lo que creó fue en 20 años una democracia corrompida y floja. Esto fue lo que hizo Juan Bó. Creó una situación floja y hoy estamos pagando las consecuencias. Luis podrá ser buena gente, pero el sistema cada día está más flojo y por eso los maleantes cada día actúan con mayor facilidad. Miren hoy, entrando, a la. iba para la farmacia San Pedro. Ahí en la farmacia San Pedro está una casa de cambio Ahí está la farmacia San Pedro, como ustedes saben, que las leyes dicen que los edificios en el centro de la ciudad hay que hacer el parqueo. Pero aquí se viola esa vaina, aquí cualquiera gente te construye en el mismo camino de la carretera. Y después te ponen tubo, mamey, para que nadie se pare. Pero él está violando la ley. La misma gente de Amén nunca va a servir para nada. Amén no va a servir nunca para nada. Porque Amé no va a atacar a los dueños de los edificios que les, lo hicieron mal. La ley dice que hay que hacer parqueo Y cada día hacen más construcciones sin parqueo. Y después que hacen el parqueo, hay que permitirle. Aquí hay centros de salud que no tienen parqueo. Y después que hacen los malditos centros de salud, ponen cosas para que nadie se pare. Pero si ya violaron ellos la ley. Esto es un desorden. Luis Sabinader y el PLD están construyendo un maldito desorden. Entonces hoy, cruzando ahí, la San Pedro, ahí, viene un señor y va a doblar. Y podía doblar, pero había un carro negro. Y él podía lograr, pero él había un carro negro y él quería pasar sin que el carro negro estuviera ahí. El carro negro se echa un poco para que él pueda pasar, pero el tipo se quedó detrás del carro negro porque no quería pasar, pero que el carajo se molestara y se echara un poco para adelante. Y aún así la gente le decía, pero usted puede pasar. Loco por decirle al maldito animal, usted puede pasar por ahí. Pero el tipo del carro negro eh, optó por irse a donde quería el que venía atrás. A donde quería que él se parara. Y yo cuando terminé mi servicio en la farmacia, le toqué la puerta al del carro negro. A ver, para darle, decirle gracias, te felicito. Porque el carajo de atrás te pudo haber provocado porque tú hiciste todo el esfuerzo para que él pasara, por él quería que tú te, te quitara de ahí. Y sorpresa mía, era un muchacho como de 20 a 21 años, y no era un muchacho medio flojo, era fuerte. Y te felicito, le dije, mira, te felicito, tú hiciste realmente lo correcto, pero esto es un desorden de sociedad. Este es un maldito desorden, una vaina terrible, terrible, terrible. A ah, hoy en el show del mediodía, estoy viendo que hubo un fraude en la Lotería Nacional. ¿Por qué se da ese fraude? No con los peledeístas. Ah, porque los PLDistas dejaron un sistema de corrupción flojo. Una cultura hacia la corrupción dejaron los peledeístas. Y fue sorprendente que yo estoy creyendo que era de la época del PLD.